Bueno, ya vamos a ir entrando lenta, lentamente. Y aquí estamos. Buen día, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. ¿Cómo dicen que andan ustedes? Ahí le levanto un poquitito mientras charlamos, después lo bajo. Estamos acá con el queridísimo amigo Lucas Sens. Estamos en la cuarta temporada y la entrega número 61. 61. Saluda, saluda a tu a tu a tu pueblo, a tus masas. Presidente, uh, impresionante, mi gente. <risa> ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Filosofía en Construcción. Para seguir pensando, filosofando, en esta edición 61, que promete que se viene con toda. Lo prometo yo. Claro, porque si lo promete, Y dice, Kogan, ¿de qué va a hablar? Que también habla de filosofía. Y habla de filosofía, Kogan también. Eh, yo soy un eh, yo soy un, un picanteador yo sé que tira el que tira pimientos y cosas o si no pará para un no. poco también el tipo mono orangutana, así para irnos por las ramas este, pero le gusta a la gente todo eso viste le gusta a la gente eso <risa> lo... sí le gusta a, me lo... gusta a uno Mira, seguimos seguimos te digo de, la, de, las, de las de las últimas salutaciones saluda gente de Nicaragua Guatemala Cuba eh, bueno, el resto siempre, eh, Córdoba, San Luis, qué sé yo, Argentina, por todos lados, es muy... Uruguay. Uruguay también, Uruguay dice, eh, Botija, no, no te vamos a dejar entrar si seguís diciendo esas cosas, viste. No, mentira, sí, mentira, siempre <risa> hablamos mentira. con todo el amor de Uruguay. Claro, eh, hacemos lo que podemos, viste, igual dicen, qué sé yo. Eh, decime una cosa, ¿por dónde vamos a transitar este, en esta entrega 61 del día de hoy, bueno, la idea hoy es hablar un poquito. Quizás. Acordate que está ahí la está cámara. Está ahí la cámara, la, la sí. Yo a veces claro, no me digo, veo, pero. Claro. ¿Para qué me tengo que ver, no? Claro. No, eh, no sé, me, me gusta verme gesticular, la verdad. que. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a ver, porque antes poníamos la cámara de frente. Claro. Entonces. Eh, era una cosa que estaba sintonizada, verse de frente para ver cómo, cómo qué estás haciendo. Pero en este caso, yo como soy maniático, la torcemos. ¿viste? Está bien, porque te, te gusta in innovar, cambiar las cosas. Claro. Yo soy un animal de costumbre, sepalo. yo palo. <risa> no te yo veo por el así de, de costumbre. Dale. Sí, no, no todas costumbres buenas, pero... Bueno, pero las costumbres son las ¿Qué costumbres? Hacer? Bueno, entonces eh, la idea hoy es hablar de un pensador, un gran pensador, uno de los más importantes del, del siglo XX, que en general las personas tal vez no la asocian tanto con la filosofía, sino que obviamente la asocian con el campo de la psicología y específicamente el psicoanálisis, que es Sigmund Freud. Que ahí lo tenemos en, en imagen. ¿Qué producción? Excelente, vista? perfecto, ¿no? Sí. Yo le decía, bueno, obviamente es considerado como el padre del psicoanálisis y por lo tanto muchos lo piensan como un psicólogo y no tanto en su aspecto filosófico. Pero con el psicoanálisis hay toda una discusión que quizás no, no es tan importante traerla en este programa, pero que tiene que ver justamente con su estatus de, de ciencia. Entonces para algunos, claramente el psicoanálisis o la psicología es una ciencia, para otros quizás ese estatus es más complicado y otros directamente lo toman como filósofo. Dentro de toda esa mmm, discusión o todo ese debate acerca del psicoanálisis, para nosotros que somos de filosofía, o por lo menos de una mirada de la filosofía, Freud nos parece muy interesante justamente también en su aspecto filosófico. Porque incluso muchas de sus teorías y de su pensamiento psicoanalítico bebe y debate directamente con la filosofía. Él, él amanece en un ámbito social en Europa donde evidentemente había una necesidad humana de, de autoanalizarse, de ver qué pasaba en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social también, ¿no es cierto? <risa> sí, perdón. <risa> Perdón, perdón, me Justo, me, agua. justo me, me atraganté. Yo dije, ¿qué de, debo haber.? Dije, es culpa mía, es culpa. me, me, me había robado una región inconsciente, mirá. Y, y, claro, y, te toqué algo ahí. A ¿eh? Ahí me tocaste algo. Bien, sí, exactamente lo, lo que vos estás planteando, ¿no? Porque El como compareció una sociedad tan cuadrada, tan esquemática. Claro, piensa que cuando Freud de alguna manera salta, si se quiere, a la, a la fama que fue en 1899-1900 con la publicación de la interpretación de los sueños, la psicología de hecho se consideraba ciencia hace eh, muy poco tiempo atrás. no, o sea, el, el amanecer de la psicología positiva es justamente a finales del, del siglo XIX y también el auge de muchas otras ciencias que forman parte de una época de Europa que está marcada por el positivismo que es justamente el avance de la ciencia positiva, de la, la ciencia empírica, de lo comprobable, de la experiencia. Y de la idea de que todo puede ser explicado a través de la ciencia, ¿no? Donde lo espiritual o lo metafísico ya de alguna manera se intenta desterrar absolutamente del conocimiento humano. Que si bien es un proceso que viene desde siglos atrás, eh, justamente ese es el momento del auge de la ciencia y de la técnica, ¿no? De la ciencia en términos materiales. Entonces obviamente hay por un lado un gran avance de la ciencia, de la industria, y de la tecnología, claro. y por el otro lado, lo que vos decís, también surge una gran necesidad humana, quizás, de preguntarse, de pensar, ¿no? Eh, acerca de justamente los aspectos quizás más profundos o más interiores del del claro. ser humano, ¿no? Sí, porque supongo que la gente en aquella época está no para hablar mal de la religión de ninguna manera, pero diciendo, mira, yo me siento mal y voy y rezo y hago esto y no, no cambio y me sigo sintiendo pesado. Y de repente aparece eh, Freud, yo no digo que excluyendo ideas este, religiosas, pero sí eh, haciendo una propuesta que de alguna forma Ayuda a marcar la cancha De otra manera sí, er, De er, otra manera, ¿no es cierto? Sí, en realidad él Es un pensador Que se define como ateo Y, y la religión Él siempre la analiza también En términos de lo que va a ser la, el psicoanálisis no Él no, no es una persona creyente Y en buena parte Él también bebe de ese espíritu Del positivismo De, de la época Porque intenta establecer a la psicología como una ciencia lo que pasa es que no para todos en su época ni actualmente eh, lo considera una ciencia pero él también tema como ese espíritu positivista de ir hacia lo comprobable lo que se puede verificar no claro. entonces eh, y, y también en esta crítica de la religión y del, y del pensamiento mítico el pensamiento metafísico entonces él también se intenta como demarcar de eso lo que pasa es que él no va a estar de acuerdo con pensar que el ser humano, eh, podemos decir, es solo un receptor de estímulos o es solo un eh, animal que piensa, como creía buena parte de la tradición filosófica, ni va a creer que se puede explicar solo al ser humano a través de lo biológico, de lo físico, de lo químico, si bien que al principio tenía esa creencia, Sino que justamente va a intentar comenzar a explorar en la profundidad, por decirlo así, de la psiquis humana. También desde una necesidad de época, ¿no? Eh, porque ya mucho se hablaba en ese momento, eh, perdón si no lo aclaramos bien, pero Freud nace en 1969, les decía, en Austria... 1900 es que publica la obra que digamos perdón. lo catapulta. Dijiste 1969. Perdón, 1869. 1869. Perdón. 1869. Hoy, hoy estoy con los actos fallidos, ¿eh? Hoy pude corregir un profesor. ¿Se dieron cuenta? Hoy estoy con los actos fallidos. Está bien. Ojo para el, para el psicoanalista Sus ideas aparecen, estaba, estaba pensando casi 100 años después de la Revolución Francesa. Más o menos. 1789. ¿No? 1889. 89. 89 dando, revoloteando. Un, un, redondiemos, como decimos. Pongámosle un 100 años. Sí, también. como A ver, generando desde otro lugar. ¿no? Otro tipo de, de revolución. Porque fue claro. muy revolucionario. El pensamiento de Freud. Pero decía esto del contexto... Del y aparte, contexto. más él. Perdona, sí. más él viniendo de una comunidad judía. También, que es una comunidad muy. este en realidad hay si hay 10 millones de judíos y 10 millones de formas de ser judío, ¿no? Es, es muy horizontal, pero sí convengamos que tiene un peso la culpa, tiene un peso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien. En la psicología de las personas. Exactamente, exactamente. Y hablando de lo que te decía antes, en una época donde hay tanto progreso material, ¿no? Donde hay tanto avance tecnológico y supuestamente la gente debería vivir mejor con todo lo que está logrando, eh, bueno, él se da cuenta que el ser humano sigue profundamente deshumanizado, sigue sin poder responder cuestiones esenciales, y sigue también padeciendo un montón de trastornos o de enfermedades que él ve cada vez como más eh, arraigadas y más expandidas en la sociedad. Uh -huh. Estamos hablando, lógicamente, de enfermedades mentales. ¿Qué grado de aceptación o de rechazo tuvo él cuando comenzó? Tanto de la sociedad como de sus pares, ¿no? De sus profesionales. Sí, y al, y al principio el, el rechazo fue enorme, ¿no? Mm. Eh, porque lo que él plantea acerca de la sexualidad humana en, una so, en la sociedad victoriana de, uh. de esta época, ¿no? Donde habían valores tradicionales tan arraigados justamente acerca de eh, la culpa, ¿no? el, el pecado y el, el castigo y todas estas cuestiones va a, bueno, a generar un cimbronazo, va a ser muy fuerte y al, y al inicialmente eh, su obra se vende muy poco y se generan muchas críticas de propios colegas por supuesto y de la, de la sociedad médica hacia Freud sin duda lo que más afecta eh, a, a la sociedad de su tiempo es esta visión más amplia de la sexualidad que propone Freud, ¿no? Claro. Eh, que básicamente, en esa época, la, la sexualidad se entendía, por un lado, como algo digamos, puramente genital, por decirlo así, incluso con fines reproductivos, porque genial y reproductivo. Binaria. Binaria, por supuesto. Freud nos, en cierta manera no sale tanto del binarismo. Bueno, es más discutible. Pero bueno, pero, pero esos son los primeros pasos. Pero, también, digo, ¿no? pero digamos, son lo, claro, son lo, los primeros pasos, ¿no? Sobre todo esta visión de la sexualidad con fin reproductivo y puramente genital. Entonces, claro, cuando Freud propone esta tesis, esta hipótesis acerca de. ...la evolución sexual ¿no? del, del individuo... ...que ya desde el primer momento en el que nacemos... ...está la sexualidad en juego... Sí. ...y que la sexualidad es algo que se va desarrollando... ...junto con, con nuestra psiquis y que es una parte fundamental... ...es el, la base de, de la psiquis humana... ...por supuesto que eso genera rápidamente un gran encontronazo... ...con la sociedad de su época... Y se lo empieza a atilar de, de, de perverso, de, claro. de violento, ¿no? Eh, sobre todo esa cuestión de, de, de la perversión, ¿no? De alguien que ve el, el sexo, digamos, metido en todas partes. Pero él no es que ve el sexo metido en todas partes, sino que lo que propone es una visión más amplia de la sexualidad. Que, por ejemplo, hoy en día, más allá de, de, del, del psicoanálisis, ya tenemos una visión ampliada de la sexualidad. Sí. Pero... Porque eso también tiene tiene una historia, ¿no? Lo que pasa es que él también abrió, abrió, abrió, abrió, un, abrió un sendero abrió un sendero sobre el cual luego, a partir de él, empiezan luego a aparecer otras versiones, gente que al discutirlo, por suerte, también hacía otras propuestas, otras escuelas y demás, ¿no? Fue el comienzo difícil, ¿no? Si sí, está el bosque y se te cae un sendero ahí, vos digo, oh, tengo que meterme romper esto, sí, romper a, lo otro. además en, también el que creció en Viena, bueno, vivió en una sociedad donde había una fuerte impronta antisemita y ah, eso de además, alguna manera no lo, no lo ayudaba a ser bien visto por una parte de la sociedad. Lo señalaban sociedad. así con el dedo. Ese, además de ser un perverso, es judío. Por eso dice esas cosas en contra de Dios lo que obviamente bueno, era de cultura judía por más de que él se reconociera ateo claro, claro. planteaba estas, estas visiones estas ideas novedosas tan disruptivas acerca de la de la sexualidad, de la mente humana entonces claramente fue eh, muy, muy rechazado inicialmente pero, a ver, después el, um, se produjo como el efecto contrario comenzó a haber mucho fanatismo también Claro. También por Freud, y, y fue muy, muy fuerte su impacto en la comunidad científica, en los 40, en los 50, en, lo, en los 60. Hoy en día, hoy en día, son pocos los países donde la tradición psicoanalítica sigue siendo dominante. Argentina es uno, dicen que el otro es Francia. Son claro. los lugares. Pero también en Francia eh, hubo una recepción muy fuerte de Freud y a través de otros pensadores bueno se, como Lacan, se generó también una renovación del de psicoanálisis. Pero no eso no, no pasa en todos lados, en muchos lugares del mundo Freud es quizás considerado esto, un filósofo, un pensador, pero cuya eficacia práctica clínica no, no se condice con sus postulados. Entonces claro. hay, hay un debate eterno con el psicoanálisis, vos, hoy en día vos te pones a investigar, Vas a encontrar un montón de obras acerca de digamos, la, el libro negro del psicoanálisis, la mentira del psicoanálisis, ah. ¿no? Vas a encontrar un montón. Y obviamente también vas a encontrar un montón de psicoanalistas que bueno. retoman a Freud. Y obviamente terapias, otras terapias que quizás no lo rechazan, pero bueno, lo, lo, lo, lo ponen en un lugar quizás más secundario, ¿no? O sea. Pero el psicoanálisis es algo que genera como mucho, mucho debate, ¿no? Pero él fue el primero que se tiró a la pileta. Él se, él se tiró a la pileta y a un punto que eh, el, el filósofo francés Paul le, lo menciona como uno de los pensadores de la sospecha, ¿no? Que creo que esa expresión la usamos, porque tiene que ver con este grupo de pensadores de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ah. no me quiero equivocar ahora con la, con la mm. fecha, ¿no? que justamente plantearon como una crítica radical hacia el, el sujeto que venía de la modernidad, el, la noción de individuo moderno, y que o sea, en un principio, por supuesto, que generaron un gran rechazo en las, en las clases dominantes o en las clases superiores, ¿no? tanto a nivel político, económico, cultural... Pero que terminaron justamente también abriendo un camino y generando otra forma de explorar al ser humano que, bueno, eh, removió las bases de, de todo el pensamiento. Freud lo hizo, y hay un antes y un después con Freud. Al punto de que quizás muchos sectores que hoy en día lo niegan ¿sabes? también lo, lo niegan porque podemos decir, le temen o les hace ruido o no les conviene algún tipo de postulado. ¿no? Vieron claro. que esas cosas. Hay de todo. ¿eh? Hay, hay cosas que, que pasan. Yo y... digo, pero qué, qué, qué raro, ¿no? Que es el, el ser humano en cuanto a las ideas, ¿no? Eh, yo, cuando él lo vengo escuchando hace ya cuatro años sobre filosofía, y la interpretación que yo tengo sobre la vida humana es que en realidad es un tránsito, es decir, todos andamos en la misma autopista. Y ahí aparecen en la autopista carteles que te llevan a distintos desti destinos que pueden ser temas. Entonces sí. vos decís, bueno, tema psicológico, el primer cartel que te encontrás en la historia, Sigmund Freud. ¿No es cierto? Y entonces decís, bueno, pero es la evolución de un tránsito. ¿Cómo? No lo podés negar. Es decir, porque a raíz de que el tipo habla y que te propone, luego él sabe y los otros saben que genera, es decir posiciones este, de debate para seguir transitando esa autopista que es nuestra vida y hacerla con mayor comodidad. Entonces, eh, cuando se dice lo niegan a, a Freud, es decir, es imposible negarlo a él, como es imposible negarlo a personajes horribles también, porque ya sabéis que han estado en esa autopista, en esa vida, algunos rompiendo la autopista, otros construyéndola otros poniendo carteles, otros haciéndote propuestas, pero no se puede negar que, como, como dice, este el que lo aprendí del presidente de Colombia, que nadie sobra, mm. ni siquiera en la historia, nadie sobra, están todos ahí. Y todos van proponiendo, decime, aquel dijo, pero luego que okay, él vino a Lacan y Lacan propone otra cosa a raíz de que el otro arranca, y entonces toma, pero después de Lacan empiezan a salir cosas, aparece el transaccional en los Estados Unidos, qué sé yo. Hay de todo un poco, pero está bueno, todos hacen su aporte y hoy en día la ventaja la recibe esta generación, sobre la cual le voy a decir, Mira, eh, estoy necesitando hacer terapia, yo hice terapia alguna vez. Entonces te dicen... Ah, y fui con, lo, con, con el psicoanálisis y no, no, no le encontré la vuelta eh, con un lacaniano tampoco, no. y otro dice no yo encontré con un transaccional y otro dice no, yo encontré con uno de otra escuela y está buenísimo eso porque al tiempo que Freud arranca era un silencio absoluto no habían opciones no, no había ni si tenías una necesidad interna de hacer una revisión de tu vida porque te sentías muy mal Ibas al hoy en día estamos en otra ibas al confesionario ibas al confesionario de la iglesia. y si es que ibas ¿Podías sí, ser obvio, pero... podía ser confesionario eh, pero... podía ser la qué sé yo la sinagoga podía ser lo que fuera. claro pero digamos el... es como ese, ese era ese espacio en el que sí. uno quizás iba ¿no? con sus demonios internos con sus problemas creyéndose que, que era toda una cosa de que yo... a mí me está yendo mal porque a alguien que yo no veo eh, yo estoy, me dijeron que yo no estoy comportándome como esa persona que yo no veo quisiera, entonces eso es como un castigo, ¿no? Mm. Es decir, por eso te digo, aparece y le marca la cancha un poco a toda esa forma de pensar. Que no es que vos digas, es decir, te estás metiendo con un ser que no conoces, no, estamos hablando de pensamiento humano, sí, totalmente que escriben y que dicen. Totalmente. Bueno, tanto que hablamos de negacionismo y... A ver... Negación justamente es una de, de las palabras o de los términos que expone en el lenguaje eh, cotidiano, incluso el psicoanálisis, ¿no? Como ese mecanismo que de la mente humana, en parte consciente, pero sobre todo inconsciente, donde para evitar el... El, el desorden o el displacer o, o el conflicto o, o algo traumático algo doloroso lo negamos ah no, no existe eso. eso no existe no, no pero vos, vos, <risa> vos te tomás una botella de whisky por día no eso es mentira claro pero el, el negacionismo este... el negacionismo funciona tanto como en la vida individual como si uno lo piensa colectivamente en esto. decir, bueno el negacionismo no que qué yo qué me no pongo vemos? violento ¿Cuándo me viste que yo me pongo loco. <risa> no, eso es mentira. Es mentira, rotunda mentira. Mira, te voy a agarrar. <risa> sí, pero no es joda. No es joda, el, digo, no, el negacionismo no, no, es, no, no. No es joda, por eso, justo que hablabas tanto de la negación, ¿no? De, de cómo se siguen negando. Eh. Me imagino cómo le habrán dado al principio al, al, est al estimado Sigmund. ¿Cómo le habrán dado? Le habrán dado para que tenga un ratito, ¿no? En insultos, en cosas... Sí, sí, en, totalmente. A, en ataques y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo? Totalmente, sí, sí, como yo te, les decía, que era una, una figura que generó mucho revuelo en, en, en toda la, la cultura de su época. Básicamente por, en, por estos motivos, ¿no? En, en lo que hablábamos de, de la sexualidad. Y... Digamos, a un nivel quizás más, más general, eh, en esto de pensar, en esto de la sospecha que les decía yo, ¿no? y que también es algo que se habla mucho, eh, o se plantea mucho, que es eh, la herida del narcisismo. Narcisismo también es otra palabra que está en nuestro lenguaje cotidiano, pero está influ influenciada por el psicoanálisis, como muchas de las palabras que usamos. ¿no? Hoy en día cualquiera te este, habla del Edipo por cualquier cosa, digo... La, la negación de la proyección, de sublimar, de esto, del otro, son todos términos que se popularizan con el psicoanálisis. Por eso, fíjate también en esto que les decía, que tuvo mucho arraigo eh, a, a nivel cultural, ¿no? Cómo el psicoanálisis rompió la, la barrera del el despacho de un psicólogo, rompió la barrera de la medicina y se convirtió como hasta en el lenguaje común, ¿no? Y es interesante también ese, ese fenómeno. Porque obviamente, usamos esas palabras y quizás no las usamos, quizás con ninguna especificación o con ninguna. Eh, a ver, con ninguna. No será, para precisión, ¿no? Con precisión, pero están ahí. Entonces, una de las cuestiones más importantes tiene que ver con esto: con cómo el psicoanálisis rompe cierto narcisismo de, de la humanidad, ¿no? Recuerden, eh, final del siglo XIX, principio del siglo XX, el positivismo avanza, la, la ciencia avanza, hay una fuerte, pero una fuerte creencia, casi una fe en la razón humana, que ya viene del iluminismo y de la época de la Revolución Francesa, ¿no? en que el, el avance del conocimiento va a permitir ¿no? esto de liberar al ser humano de, de sus problemas, de sus errores, de sus defectos, ¿no? va a poder lograr una evolución social, o sea, era la, el clima, la, la ideología de, de la época y justamente Freud además ¿no? cae con esta concepción de que en realidad el sujeto, el individuo el individuo del, no sé, el individuo del liberalismo, ¿no? es el individuo autónomo eh, que, es, que es un átomo en el mundo y que eh, es libre y tiene voluntad y hace lo que quiere y nada lo afecta, ¿no? Esa, esa visión atomizada de, del individuo, eh, Freud viene a plantear que no es soberano de sí mismo, justamente, no. que por el contrario, ¿no? Eh, si hay algo que el individuo no conoce, sobre todo, es a sí mismo, su visión de sí mismo, su visión de ser individuo es... Algo totalmente producido y algo totalmente deformado, casi imaginario. ¿No? Él rompe con la idea de la, de la conciencia como, como la conocemos. Idea de la conciencia que, yo digo, estaba en, en auge eh, en esa época, pero que incluso proviene de toda la, la tradición occidental, ¿no? Esto de, del avance de la razón humana. Freud le pone, le pone un alto, él dice no... Acá la, la razón, ¿no? la, la conciencia, el yo que, que los filósofos tanto elevaban al, al trono y que, de alguna manera, la, la organización social, política y económica también respondía a esta idea del, del yo individual, no, es simplemente un producto, no, es simplemente es un sujeto sujetado. ¿no? Esta este idea del sujeto sujetado. Uno se cree sujeto libre y es un sujeto sujetado. ¿no? Bueno... En particular, en el caso de Freud... Volvemos a la caverna de Platón. Volvemos a la caverna de Platón, ah, sí, ¿no? <risa> Sujetado a qué? Bueno, a ese ámbito de la psiquis humana que él comienza a explorar, que él comienza a pensar que es lo inconsciente. ¿No? Claro, ahí hay todo un problema epistemológico en esto de decir qué es lo inconsciente. Porque, claro. a ver, obviamente Freud va a plantear lo inconsciente como una serie de contenidos mentales de, que no pueden acceder a la, la parte consciente, justamente. no Que uno no puede recordar, eh, memorizar, reconocer. ¿no? Sino que pertenecen a un ámbito profundo, oscuro del ser humano que nos es, en cierta manera, inaccesible. ¿Y por qué en cierta manera? Bueno, porque, si bien... Nunca podemos acceder al, al, decir, al centro del inconsciente, nunca podemos llegar al fondo de nosotros mismos, lo cual lógicamente aterra a muchas personas, ¿no? Viste que hoy bueno, a vos mismo, ¿no? Si vos te conoces, vas es a poder el lograrlo. Claro, el, el, el psicoanálisis problema? viene. discute eso, porque ¿cuál es el fondo de.? Nunca te llegas a conocer del todo. Eso es, es, está claro. O, al, también menos, a, a también o las... al menos es muy trabajoso y complicado, pero... No, pero no seas O sea, literalmente no llegas Vos podés conocerte un montón si se quiere, pero hay cosas que son inaccesibles, que se manifiestan por otras maneras o que quizás ni siquiera las veas manifiestas. ¿Pero por qué? Porque gran parte de lo que somos... Eh, permanece justamente en este ámbito inconsciente, permanece eh, por fuera de, de, de nuestra capacidad de conciencia. Es muy famosa sí. la, la imagen del iceberg, que ya tendría que haber hecho bajar. Pero bueno, imagínense el iceberg, ¿no? Que, como el que se chocó el Titanic, ¿verdad? Que más o menos por esa época. Uh -huh. eh, que, que el iceberg que ves, la gran punta de hielo, pero que... La base del Iber, que es muchísimo más grande que la punta, permanece debajo del mar, ¿no? O del océano. Bueno, justamente el, la, la mente humana para Freud tiene esta imagen, ¿no? También se podría usar para la misma imagen el caballo de Troya. Por el hecho que vos ves una persona y, la, y pensás que la persona de determinada forma, pero adentro este, tiene. Otro tipo de elementos. Claro. Es, y que de repente se abre y hace determinado tipo de cosas. Exact, es, exactamente. El sí, caballo sí, de Troya también y somos, se puede usar. Sí, somos un gran, un gran caballo Hay, de Troya. Claro, ¿viste eso que dice el lobo con piel de cordero? También esas expre, expresiones de que parece una cosa. Bueno, está todo dentro de ese, de ese, de ese ámbito. Yo creo que de alguna forma la, la psicología ha ido este, como, como ciencia, ha ido avanzando, ha tratado de aplicar otras técnicas mentales para relajar la, la, la mente, para sacarnos un poco de ese, de, de esa vida instantánea que uno, que uno tiene, que está, que, es, que yo digo que los cinco sentidos que tenemos al final son un límite cuando vos querés mirar para adentro, ¿no? Porque es muy difícil mirar para adentro si vos estás con los ojos abiertos, estás distraído mirando otras cosas. Si vos querés escucharte a sí mismo y está, y hay música fuerte alrededor, vas a tener que taparte los oídos o buscar un lugar silencioso porque tenés cosas físicas que de alguna forma afectan a esa búsqueda. Sí, sí. ¿no? Este, y que uno lo ve también en algunas profesiones donde se necesita un grado altísimo de concentración y de autoconocimiento, porque de repente, qué sé yo, ser astronauta, ¿no? El tipo dice, yo voy montado arriba de un, de un misil, que es eso, un cohete, cuando sale del espacio. O el tipo tiene, tiene una concentración, una seguridad sobre sí mismo este, extrema, o si no, no puede ir ahí, imaginarse que va a vivir en un lugar donde, donde la, la no vida lo rodea, también tiene que tener tiene que haber un trabajo muy complejo. O las personas que trabajan, o el cirujano que está abriendo una persona en una, en, una, en una situación donde no sabe qué es lo que va a pasar y tiene que ver cómo va a reaccionar. La mente también tiene que tener una cierta ejercitación y laburo. Sí, sí, sí claramente. y el, el psico... se me ocurrieron esos dos ejemplos sí, ¿no? sí, ¿no? Y, y el psicoanálisis propone justamente un, un trabajo con, con la mente no mm. más allá de esta idea de que obviamente hasta uno los no deportistas, podría los bueno, deportistas de élite, sí, te dicen el 80% de los logros son trabajo mental y sí, y el, el, el Ibu Martínez que le hace la que, cabeza al otro claro, pero más allá de eso, a veces se volvió muy popular de que él contaba que estaba yendo al psicólogo claro. no sé, igual de qué rama o qué escuela de claro. psicología, no me acuerdo sé que lo leí en un momento, no me lo acuerdo pero que eh, él necesitaba y, y le hacía muy bien todo ese trabajo de, de laburar la mente ¿no? de, de poder mejorar su concentración, su capacidad la forma en que se toman las cosas, sus sentimientos, sus emociones ¿no? su concentración al momento de jugar y al momento de no jugar, porque es, es eso. Y él lo, lo, lo planteaba como un, un logro, como siempre reconocía a, a, su, a su terapeuta y como algo que lo fortalecía y le permitía ser quien era en ese momento. Estamos hablando del de Ligo Martínez, ¿no? Sí, que sí, además, de... esto que decías vos, que bueno, eh, eh, parte de su logro también tiene que ver con los juegos mentales que... A, aplica a, a sus rivales Claro, porque el tipo dice está, Hace terapia, corre con ventaja Al hacer terapia no Porque de repente dice La mayoría de los jugadores por ahí no le dan bola Y entonces el tipo dice, yo sé qué puedo tocar mm. no Porque lo necesito que te inquieto pues yo tengo que, estoy parado acá de una cosa que tiene 7 metros de largo por 3 metros de alto Hay grandes posibilidades De que la pelota entre ¿Cómo hago para que el otro Sus capacidades disminuyan este, sí, está. Y todos los eh, entrenadores te dicen eso que hablamos, que el, el trabajo, como me dijo uno una vez, Marcelo, yo te agarro a vos, te pongo en un gimnasio, te pongo con una dieta y más o menos puedo trabajar tu cuerpo. Ponele, dirá usted, ese cuerpo ponele. Uh -huh. eh, eh, pero la cabeza es otra cosa. Me dice, la cabeza es muy difícil de cambiar en deportistas. Hace un poco la diferencia de quién va a ser en, en el deporte un deportista de cabotaje, por decirlo rápidamente, y quién puede saltar a la esfera este, más universal. Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente. Y es parte de la tarea. Bueno, la, la psicología hoy en día está presente también en, en toda la sociedad y en un montón de ramas diferentes y instancias diferentes. Pero bueno. Volviendo, digamos, un, un poquito más como para dejar una idea ahí dando vueltas Y volver, yo creo, porque es un tema que está bueno para volver Y hay mucha tela para cortar Mucha para cortar, tela para cortar. Eh, Mucho para psicoanalizar, ¿no? Claro <risa> En este espacio eh, me, voy no, no, un... me voy a comprar una pipa para Mirá, yo, Y que... vos también, entonces vos me mirás y, Mirá, y yo yo cuénteme que, que a veces tengo que dar clases de psicología Yo siempre claro yo no soy un psicólogo yo estoy dando un enfoque desde la filosofía, ¿no? Porque Pero, ¿por o sea, que es que me escucha que... un psicoanalista y me dice, usted es un irresponsable de lo que está diciendo. No, yo estoy hablando a yo nivel que... teórico y Yo creo a lo mejor cuando viene alguien y te pide un consejo, tenés que hacer aquella parodia que hacía Olmedo, viste, la del psicólogo, que la persona le hablaba y el tipo... Se quedaba dormido. Y bueno. Y decía, también... ah, sí, pero tal cosa. Te haces lo sí, escuchás es que, y te haces así el dormido. Es que chis, chis, chiste de psicólogo ahí también, un, un, un millón, ¿no? Hay un y montón. hay. A ver. Lo que define un buen profesional, más allá de la teoría a la que escriba, es. Que, que cobre, cobre barato. <risa> no, tampoco. Y más allá del precio que cobre es que sea responsable, que tenga ética profesional y que tome su trabajo y su compromiso como debe ser, ¿no? Claro. Como puede... Sí, puedes ir a verte con un Lacaniano y puede ser, sí, un Chanta, puedes verte con un Freudiano y puede ser un genio o un Chanta, puedes hacer otro tipo de terapia y también, digo, a ver, claro. pongamos ah. un poquito en, en eso, porque acá estamos pensando y estamos pensando en la, las bases de la visión del ser humano ¿no? que, que tiene Freud. Si Esto, ¿no? Para volver un poquito Dale. a esta cuestión. Entonces él planteaba lo inconsciente justamente como, como un ámbito eh, desconocido para el sujeto, pero que al mismo tiempo está en la, en la base de la, de, de la personalidad, ¿no? Todo lo que hacemos hoy es producto justamente de un largo proceso en gran parte, en gran medida inconsciente y obviamente también con, en relación con la conciencia y con el mundo externo, en el cual, bueno, terminamos resultando lo que somos, ¿no? Que nunca vamos a hacer algo perfecto ni algo totalmente equilibrado, pero que por lo menos tenemos que apuntar a cierto estado, si se quiere, de mmm, salud mental. ¿no? Y qué decía él, no? que más allá de que uno no, pueda, no tiene un acceso directo al inconsciente, y que no podría decir que lo inconsciente, justamente lo profundo, nunca se puede alcanzar, si sí, él hablaba de determinadas formas en las cuales el inconsciente se manifiesta, porque ¿cómo es que llega él un poco a esa conclusión? Básicamente en, en la historia y en la biografía personal de Freud ¿no? él viene del campo de la medicina, él se recibe de medicina y en un momento empieza a dedicarse justamente a estudiar la, la salud mental y trabaja con un psicólogo de, de la época que se llamaba Charcot, ¿no? que utilizaba el método de la hipnosis. Y a través de la hipnosis, él observaba que las personas ¿no? eh, contaban, o hablaban de un montón de experiencias y situaciones de, de su vida que después, a nivel consciente, cuando volvían del trance, no, se, no recordaba. Entonces eso le hacía mucho ruido. Eh, incluso cuando esas personas volvían de eso, se, se sentían quizás un poco más relajadas, quizás un ratito, pero eh, no tenían conciencia ¿no? de, de lo que sucedía. No había pero, cambios. No, no había cambios. Y, pero a él lo llamaba justamente poderosamente la atención que, que era todo eso que decía una persona justamente dentro del trance, que, es la, que, que parte de, de, de, es, de esa persona estaba hablando en ese momento. ¿no? Y también estudia con, eh, con Brewer que era otra... Otro médico que se encargaba de, de los trastornos mentales y que utilizaba el método catártico. Que justamente la catarsis tiene que ver con la expresión eh, casi sin, sin planificación, sin racionalización, ¿no? Espontánea de las cosas que uno le, le van ocurriendo, va sintiendo, le van pasando, se va sintiendo, las emociones que tiene, ¿no? Una especie bueno, de, de, de terapia de liberación. Que todavía se utiliza, ¿no? Sí, es, es, medio, es caótico, como decís vos, ¿no? Es caótico, ¿no? Pero... Medio, medio desordenado. Y él es desordenado, exactamente. Pero él también, ¿no? Eh, viendo el, el trabajo de, de este psicólogo y analizando eh, lo que sucedía, observaba esto también. El paciente sentía como una liberación emocional, eh, ¿no? una descarga de, de lo que le sucedía, una descarga de la atención, pero que era también muy, muy, muy breve, muy pequeña, y que tampoco a mediano o largo plazo generaba un, una modificación en el comportamiento. Pero él, tomando un poco todas estas ¿no? estas visiones o estas técnicas que habían en la época, ¿no? porque si había algo que era Freud, también era muy, muy abierto en, en ese sentido y muy receptivo, y era alguien que... Eh, estudiaba las cosas con mucha profundidad y mucho rigor, es que justamente empieza a pensar en esta hipótesis del inconsciente y el modo en que éste se puede manifestar y, y cómo, ¿no? Entonces, él, si bien no va a utilizar la hipnosis, sí va, va a observar que justamente ¿no? hay ciertos momentos donde la conciencia baja su defensa, ¿no?, y aflora un montón de aspectos inconscientes del individuo y que al mismo tiempo la catarsis, esto de poder liberar las emociones tiene un efecto positivo. Y entonces él a partir de eso comienza a elaborar ese método que es la asociación libre y que tiene que ver justamente con esto que les decía de la manifestación del inconsciente, porque para él y eso es parte de lo que, digamos, la base de lo que propone en la interpretación de los sueños. Una de las grandes maneras de manifestación del inconsciente justamente son los sueños. ¿no? También él habla de otras maneras, como los olvidos o los actos fallidos. No, ¿no? Que esto, los olvidos. Los olvidos, <risa> los actos fallidos, eh, los chistes incluso en el lenguaje Usted. cotidiano, ¿no? como habla de, de todos estos dobles sentidos que, que manejamos en la vida cotidiana y qué cosas re, pueden revelar detrás de eso. Y también hablan de... ...los síntomas neuróticos... ¿no? ...que ahí ya está hablando como de... ...las diferentes neurosis... ...el bueno, usa el término histeria... ...las obsesiones... Eh, ...bueno, las psicosis y, ¿no? y otras patologías... ¿no? ...pero todas esas formas son... Eh, ...justamente manifestaciones... ...para el de lo inconsciente... ...y... ...considera los sueños como una de las principales... ...porque, ¿qué va a decir el de, de los sueños? Bueno, justamente... ...en esto de la asociación libre es como la imagen más típica del psicoanalista. Uno está en el diván, está contando el sueño y el psicoanalista lo está, lo está analizando y lo está ayudando a conectar las cosas. ¿no? Tal cual. El, en la asociación libre, eh, justamente el paciente conecta, ¿no? asocia, relaciona estos aspectos que le aparecen en el sueño, que para Freud justamente eh, refieren a la irrupción de lo inconsciente. Porque en los sueños, así como hay un contenido que tiene que ver con lo manifiesto, lo que pasa en el sueño. Vos soñaste que te ganaste el y 6. es un sueño muy consciente, pero digamos. Puedes claro. soñar. Y que lo ganaste, pero después, después no, no te lo pagan porque después. Porque ganar, lo ganaron 120 mil tipos más. Sí. Si te, te tocan 2 pesos con 50. Claro. En ese, además de ese contenido manifiesto literal, no, hay un contenido latente que es el verdadero significado. ¿Mm? En Freud, bueno, el inconsciente funcionaría como una especie de, de lenguaje con un sentido, con un significado que de alguna manera nos está hablando, nos está diciendo cosas. Lo que pasa es que mientras estamos dormidos y no están las defensas conscientes, esas cosas pueden llegar ¿no? a un lugar donde no llegarían habitualmente. ¿no? Y ese que tienen los sueños cuando uno los sabe los puede elaborar cuando uno los puede asociar justamente a las emociones o a las situaciones o a los miedos o a los proyectos o a las ideas que tenemos dentro ¿no? es lo que va conformando justamente estas, estos relatos no donde se nos está diciendo algo ¿no? para Freud los sueños claramente hablan, las pesadillas también ¿no? Si los sueños en general tienen que ver con la realización de deseos inconscientes, las pesadillas tienen que ver con la realización de eh, represiones dolorosas, ¿no? Eh, recién vos dijiste una frase, yo decía, también está la aceptación popular en el uso de la frase. Por ejemplo, esa frase, entrecomillada, que te dice la gente, eso a vos está queriendo decir algo. Claro, claro, ¿no? Eso es popular. Eso, eso es popular, eso exactamente. Popular. Eso te está queriendo decir algo. O no niegues. O claro. en el fútbol infantil, el tipo que está viendo al hijo y grita y, y el técnico va y por ahí se acerca, si sabe, le dice, deje de proyectar. Bien, también. de su hijo. Bien, eso la, la próxima vez hablamos de todos esos me mecanismos, Dale. Ah, bueno, eso. Y los ponemos con los ejemplos. De y lo todo. que la gente de alguna forma acepta cuando luego lo, lo usa y lo devuelve. Sí, sí, sí, y, y, y lo usa y tienen, tienen esta procedencia. Pero todos esos que nombraste justamente son formas de la conciencia de eh, evadirse o de limitar o neutralizar, ¿no? Cuestiones más profundas que no se están resolviendo ¿no? yo simplemente lo mencionaba para, que, para demostrar de que la psicología no es nada distante mm. con la vida cotidiana para de las personas para que nada. en el diálogo en un conflicto o en una discusión por cualquier cosa familiar o comunitaria saltan el uso de este tipo de frases de que quien lo dice primero lo dice porque sabe que el otro lo va a entender o la otra lo va a entender entonces está bueno, porque no es distante, sino que está incorporado algunas situaciones o palabras de sí, la sí, psicología al, a las personas del común. Al, a, la vida, a la vida cotidiana y, y Freud Estuve es bien, profesor. perfecto, un 10 total. Ay, y Freud tiene un presente... ¿Verdad que tengo que llamar, papá? Me puso otro 10, papá. No, el papá está en... <risa> es, en el cielo. Es, es, es imaginario, es el simbólico. papá imaginario. No, bueno. Mi viejo se bajaría el oriente y me dice, eso es un tema tuyo. Estamos <risa> muy súper yoico Bueno, vamos a, vamos a hablar de eso la, la próxima de cómo ve el aparato psíquico mm. Pero bueno, cerrando Cerrando un poco esta idea ¿no? esto, esto te quiere decir algo Esto que soñaste te quiere decir algo no claro. Porque Es eso, es una manifestación De algo que nos está Ocurriendo por dentro y que no estamos Canalizando, no estamos Pudiendo plasmar en la conciencia Pero que nos mueve, nos moviliza y nos impacta. Por eso aparece en un sueño, porque está ahí, ¿no? Está eh, dentro de tuyo como queriendo salir. Y para Freud, de alguna manera, el, el sueño es como la, la, primera, la primera llave, ¿no? De la de, de entrada del inconsciente, o al revés, es la, la primera salida, ¿no? Que tiene el inconsciente para llegar. Y esa publicación de, digo, de, de la obra, la interpretación de los sueños y con los ejemplos y los casos que él le va contando de cómo se fueron elaborando ¿no? en diferentes sesiones, cómo el paciente pudo llegar a, a construir diferentes conclusiones con la guía ¿no? de, de él y pudo descubrir o resolver ciertas cuestiones que al principio las tenía totalmente bloqueadas o negadas, ¿no? es de alguna manera el punto de partida que... Doma Freud justamente para analizar al ser humano y para ir desarrollando su teoría acerca de la psiquis humana, o sea, de cómo está formada el aparato psíquico. Que cuando hablamos de aparato psíquico no estamos hablando del cerebro, no estamos hablando de neuronas, ¿no? Por más de que si no está eso no hay lo otro, ¿no? Sino que él lo está planteando justamente como... Eh, otro campo, como un campo eh, intangible, intangible bien, esa es la palabra, Me gustó, ¿eh? otro hermoso, días. otro día un campo intangible, pero que nos constituye como seres humanos. Yo lo interpreto, es como si redonde. te digo, bueno, ¿dónde está tu conciencia? Ah, yo lo interpreto como la, la, igual que las computadoras, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. digo, Windows... Es el programa que yo no tengo acceso porque no soy programador. Sí. Pero es el programa que domina todo. Yo tengo un Windows adentro de mi cabeza. Tengo un software en mi cabeza. El hardware es el cerebro. Sí. Es la máquina la que procesa. Luego yo tengo dos tipos de memoria, igual que tienen las computadoras. Tengo el disco rígido y tengo la memoria RAM. La memoria RAM es la que te dice, yo me despierto a la mañana y sé que me llamo Marcelo Kogan. Sé que hoy es viernes y que a las 11 viene Lucas Sens, que lo conozco y sé quién es, a dar una clase de filosofía. Y que está nublado de que tengo que aprender las luces y cosas rápidas. Ahora, vos me preguntas, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Yo tengo que ir al disco rígido, al casillero que dice matemática, y si fui a la escuela y si tuve instrucción, ahí adentro está el resultado. ¿Se entiende? totalmente Entonces, sí. uno va y busca. Resulta que ese Windows también uno puede eh, cambiarlo, ir desmontándolo, ir a actualizándolo y poner otro software. Pero ese software, como alguna vez en la terapia que yo hacía transaccional, te decía, el software viejo quiere sobrevivir. ¿no? Es decir, cuando vos ponele una persona, tiene una actitud violenta, eso lo tiene casi escrito en su psicología, pero lo puede cambiar. Claro que lo puede cambiar. Sí, sí. Y empieza a trabajar, pero cada tanto tiene como chispazo de violencia. ¿Y ¿Eh? porque Hay dos conceptos básicos en el universo: es la supervivencia y la reproducción. Porque si no no sobrevivís, no estás más. Es un pro es un problema. A ver si después ¿qué, qué, qué dice Freud de eso. No sabría que. Si esos decir... son los dos principios básicos. No, o... no, yo digo del universo de la vida. No, no, de, no, no sé, de, pero de, digo. La molécula de la vida. De la vida, digo. No de la, de, de, del otro, es mucho más grande. Pero quería tensionarlo y, re, y, y resumirlo a la fuerza diciendo como que hay una forma vieja de ser que de repente se revela. Lo ve uno mucho en los tratamientos de las personas con adicciones, por ejemplo. Bueno, es que. Es decir, rehacerse. Justamente, eh, y de repente la recaída es la vuelta de lo la viejo. La vuelta y la, la dificultad que tiene que ver con. A ver, con trabajar con seres humanos. Y sobre todo en, en esos aspectos tan cuerpo problemáticos. Dejado de acuerdo. social. social. Ahora, dejamos, otro día, burlar, dejamos estaría, ahí que, que, Habría que, que no, tocarlo. Porque es para un programa sí, entero. Pero digo. Como para ir cerrando esto. Eh, ¿Cómo esto? Esto ¿Cómo que es? estamos generando, ¿no? <risas> Me refiero a. A lo que vos decís, ¿no? Eh, lo difícil que es trabajar con, con seres humanos porque justamente en esto de, de resolver problemas que están tan arraigados en, en la, la psiquis o en, en, la, en la estructura mental de una persona, uno está trabajando con seres humanos, uno no está trabajando con máquinas que tienen o con objetos ¿no? que, es que son manipulables, sino que está intentando eh, modificar ciertas pautas de comportamiento que están arraigadas por eh, años y años y años de años de vida, por toda una crianza, ¿no? por toda una educación, por, quizás, imagínate si esa persona 40 años y si le pasa eso, bueno, por 40 años de su vida donde estuvo ese patrón ahí dando vueltas y modificar eso que obviamente genera todo un desajuste, no, en un cambio en la estructura de esa persona es muy complicado, porque esa persona también sufre ese cambio y entonces automáticamente como vuelve, parece que vuelve hacia atrás. En realidad, a ver, no, no tengo una estadística. Así le puedo decir que hablando con mi psicoanalista justamente, o mi, mi terapeuta hace un, hace un tiempo, me decía que en realidad la, la mayoría de los casos de este estilo eh, no se terminan por resolver porque eh, en realidad... El, el tema de las recaídas, el tema de la vuelta, está siempre presente porque son cosas muy arraigadas. Ahí hay recuperación, no hay cura. Hay recuperación, claro, hay, hay recuperación y a veces hasta cierto punto, ¿no? Con muchos límites, ¿no? no por eso no, no es que vos vas, agarrás a una persona la, un pedazo de la silla, la morleás y haces un. Está claro, bueno, eh, pero no se puede, no es no, así. No se puede, es, es el sueño de muchos, pero no, y no, no es deseable tampoco. No. Nos, estamos hablando de personas con. Eh, con pulsiones, con energías, con emociones, con sentimientos, con un montón, con un conjunto, un conjunto infinito de cosas que hacen voluntad. tan difícil y con, y con, y con voluntad. voluntad, y la voluntad, pero la voluntad, la voluntad eh, no es solo consciente, ¿no? Eh, Bien. mucha gente lo, lo, lo, lo lamento eh, en esto de la crítica que, que hacía el individuo moderno, si la voluntad no es solo la conciencia, hoy voy a hacer esto y lo voy a hacer. Y si yo digo, hoy voy a, no sé, dejar de fumar, y eh, digo eso conscientemente, y después, o sea, los dos días fumo de vuelta, no es que no lo quería, ¿no? Porque esto es, si quiere, no. puede, ¿no? A ver, el, el ser humano es mucho más complejo. O sea, Intento. ese facilista, esa visión simplista del ser humano eh, no, no existe. O, y está no el cuerpo existe. y la genética está el del cuerpo, cuerpo. La genética está en la está... Y está lo inconsciente, ¿no? Y está está un montón de cosas nuestras que que nos que no nos facilitan la tarea. Y no es porque esa persona no quiera, no puede porque no quiere. Esa persona puede quererlo conscientemente. O sea, inconscientemente no se le puede decretar nada. Y nada, ¿no? es Eso es interesante. Porque, y ahora sí va a decir, ahora me voy a callar Dale. y vamos a cerrar, ¿no? Listo. Eh, Dentro de toda esta lógica, el ser humano no es algo estático, es algo dinámico. El ser humano es conflicto, el si, si lo, lo plantea. El ser humano es un conflicto. Nunca, nunca, nunca hay un punto cero. El punto cero es la muerte. Todo lo demás es conflicto, es un choque, es una lucha de, de fuerzas, de energías, de sentimientos, de emociones. Las más repulsivas quizás quedan reprimidas. Quizás no, porque falla la represión y pasan cosas terribles. Eh, pero, digamos, eh, y, eh, es conflicto con el mundo externo, es conflicto con los otros, es conflicto consigo mismo. El ser humano está hecho de conflicto. Pretender que las cosas son tan simples o tan lógicas como quiero y puedo, o lo digo y lo hago, no funciona así. Porque eso es un pequeño recorte que hace, si claro. quieres tu parte más consciente, pero vos sos mucho más que eso, uh -huh. ¿no? Bueno, está bueno, además, tan arraigado que está este, todo este discurso no eh, meritocrático y voluntarista. Se dice voluntarismo, esta idea de que la, la voluntad y lo puede todo. no Bueno, también un poco esa es la, la idea de, de, de la época donde aparece Freud y donde él entra a discutir con estas visiones. Uh -huh. Vos podés querer, vos podés querer incluso cosas, vos podés querer un montón de cosas, vos podés querer cosas que las querés. Y, y son contra, contrarias o contradictorias y las querés a las dos, o a las tres, o a las cuatro. Pero eso es el ser humano, es, es es ese problema, es ese conflicto. Nunca es tan claro ni lo que uno quiere, ni... Eh, en todo caso, tenerlo más o menos claro suele requerir un montón de, de trabajo. También podés vivir en una burbuja, no sé o en Disneylandia, o en, el Disneylandia mundo infantil, en un infantilizado, mundo ideal. Eh, donde todo es todo como... todo este, todo sí, pero por, si te vas, si sos un niño o una niña buena o tenés una niña buena y sos obediente ¿no? claro, podés Entonces, vivir en un mundo infantilizado claro. podés vivir en, en, en una burbuja mm. podés crearte si querés una realidad paralela donde todo es blanco o negro claro ¿no? y, y todo es maniqueo y todo es tal cual vos te crees eso, ¿no? Como una esfera narcisista. El mundo es tal como yo me lo, como yo me lo proyecto. Bueno, eh, pero no, no sucede así. Es mucho más complejo el ser humano y el ser humano está hecho de conflictos. También querer negar el conflicto o, o, o evitarlo o extirparlo del de mm. ser humano es, es imposible, ¿no? cerramos cerramos sí no sé si la gente si va hasta va a seguir hasta cuánto llevamos 57 minutos 57 minutos llegamos a los 58 que son, son? No cierra tu parte y no pasa nada no y, pasa nada eh, esto fue la parte la primera parte no porque vamos a seguir hablando de Freud quedaron un montón de cosas hay eh, por cosas. fuera eh, que me quedaron pendientes que me gustaría contar así que da para otro programa y pero fue por mi culpa que no no no, hablar. no al es revés fue porque, fue porque estuvo buena la, la dinámica y los aportes porque también bueno vos me preguntas cosas Yo cuento otras cosas y bueno, uno conscientemente tiene cierto plan y después eh, cogante lo de no van, no no, culpa de Cogan. no, no no, voy a proyectar. no, venga no, siéntese no, no, no, no, de no, Eso no, es, claro. no, es no, no, eh, claro eh, lo interesante bueno. de no, no, él dice no, no, yo pensaba él como no, no, no, no, no, que no, que creo que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de los mil millones de personas teniendo voluntad, teniendo conflicto, teniendo derecho a tener todo eso. Sí. Y teniendo derecho a que no le decreten la vida, que no le digan cómo la tiene que vivir y que no lo apuren para tener algo que, no, que todos sabemos que no se consigue enseguida, ¿no?, y que cada uno de ellos quiere que no le decretes la vida, sino que la vida te demuestra eh, esta riqueza inconmensurable de aportes que es la diversidad, ¿no? de personas, de situaciones, de vidas, de cosas, donde uno de repente ve la cara de este, de este hombre y que entonces ahora con el diario del lunes podemos establecer y cancherear y decir cosas justas e injustas, pero el tipo comenzó un camino, el tipo arrancó y comenzó un camino que luego, por suerte, este, eh, se va desarrollando, van apareciendo aportes, que algunas personas inclusive las ayudan fuertemente, y después para otro programa yo me pregunté, ¿y, y qué pasa con el cuerpo social? ¿No? Todos nosotros y la política, ¿no? La política usa la, la psicología y la conoce. Los, regimen, los regímenes autoritarios la conocen de memoria y saben cuáles son los instrumentos que tienen que tocar y todo lo demás. Así que es un campo propicio para el pensamiento. Hablábamos con mi hijo el otro día, Federico, sobre la importancia de las preguntas mm. también, que uno se hace y que le hace a los otros. Las preguntas te, eh, es una puerta que te conduce hacia un lado. ¿no? La pregunta puede también mostrar que de repente estás negando un problema porque no preguntas lo que tenés que preguntar ¿sí? ¿no? y demás. Es muy muy amplio, muy rico todo esto y que sobre todo que es, son instrumentos que nos van a servir para toda la eternidad a nivel humano. Porque el, el humano es como es. Y no va a cambiar. Pueden cambiar los chiches que le rodean, la tecnología, ese tipo de cosas, pero pues de lo demás siempre va a estar esto, siempre se va a estar renovando esto. Hablamos de Freud y de repente yo me fui hacia atrás y lo traje a Platón por decir, te mandás sin problema y legítimamente, qué sé yo, cuatro mil años ponele, por decir. Así que este... Pero vos que estás en este presente... Vos no te apures... Que a vos nadie te corra... Que nadie te apure, ¿No? Si alguien si hay una situación extrema... Decís... Yo... Déjame pensarlo... Y después te contesto... ¿No? Y viví tranquilo... Disfrutá... Como decimos nosotros... Hay algo... Que es fundamental... Que es... El... El... La, lo, las distintas facetas del amor sano... Mm. Entonces yo siempre digo... Con amor... Vamos a cualquier lado... Sin amor... Acá nos plantamos, nos quedamos acá, apagamos las luces y no nos movemos hasta que amanezca de vuelta. Pero este, gracias Sigmund Freud por tu trabajo. este, <risa> El comienzo, gracias Lucas por traer bueno. esto, por enseñarme cosas. Bueno, y gracias y aprender... vos también por, por enseñarme y por enseñarnos a todos. Eh, ¿Qué te, eh, te eh, nada. No generoso. se haga humilde, no se haga lo humilde, No, porque Marcelo. queda pagar, pagar para hacerse no. el humilde. Es una manipulación. Ah, con razón, con razón, Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y todos les seguidores de la obra de Burlingham. Esto fue la entrega 61. Y muchas gracias. Siga pensando, piense, piense, piense, piense. Y nos volvemos a ver en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.